Eh, y ahora está no, grabando. Sí. Eh, y eso, eso quedó, eso quedó ahí, quedó porque yo no voy a editar nada. No, bien eh, No, sí, todo así. O sea, le voy a poner si un, una, una musiquita en el estudio que ta, ta, ta, ta y ya. <risa> es que no tenemos nombre, de paso. Quedamos en que se iba a llamar eh, la excusa de la semana o algo así. Me gustaron mucho las propuestas de Nina y me pasé como tres días tratando de que cuadraran en, en español sabes porque me gustaba mucho este esto pudo haber sido una nota de voz me encantaba eh, pero quedó la excusa de los demás en efecto es así porque como te decía este es como la excusa para que la gente hable conmigo como que si te digo Julián te, te voy a llamar el jueves y vamos a hablar una hora es como que ah entonces le digo te invito a mi podcast y la gente viene ¿ve? todo el mundo viene sí. <risa> es que tienes tracción también es eh, indudable ¿por qué mi tracción no funciona para, para que la gente para que la gente simplemente quiera hablar conmigo una hora? no funciona ¿ve? No. es cuestión de tú dices baby shower ¿no? para la fiesta del niño o sea, es una cuestión como de Marketing. Es que se requiere como, como el evento, ¿sabes? Como decir, bueno, este, nos vamos a... Eh, unos amigos están, están organizando, ya para cuando esto esté publicado, ya lo habrán hecho, quién sabe si cuántas veces, pero están organizando una especie de eh, Open mic, eh, en, en así, en, creo que es en 8x8, de hecho, la plataforma que dijeron, esta es la plataforma que estamos usando, este, donde básicamente la cuestión es que se van a reunir a, a, a la gente a, a leer cuentos, poesías, cuestiones, ¿no? Eh, y es muy chévere, o sea, es como muy años 20, ¿sabes? Una boina, una cosa, un bar, un streaming. Pero requiere eso, requiere como que tú digas, bueno, esto es el viernes a las 8 y vamos a invitar gente y tal. O sea, no sé, yo encuentro que de lo contrario no se queda como en, en pijama, bueno, yo estoy en pijama, pero eh, el tema es metafórico metafórico este, y no hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, tengo como, es una lista de gente con la que quería hablar, eh, y quería hablar contigo, bueno, fui la primera persona que se me ocurrió, así que el, el honor y la gloria para ti. Eh, agradecido Tengo como varias cosas de las que quiero hablar con gente, pero contigo quería hablar, bueno, de lo que salga realmente, porque esto no tiene guión, pero es porque he estado pensando mucho estos días, eh, estos días, estos últimos dos años, <risa> en, en la rabia y en el odio como emociones, básicamente porque es lo que tú trabajas en terapia. Te cuento. Yo empecé a hacer terapia uh, otra vez, tenía muchos años en hacer terapia, y empecé a hacer terapia otra vez hace como tres años porque pues, me quería matar. Y entonces mi terapeuta estaba muy empeñada en que eh, yo tenía mucha rabia por dentro: mucha, mucha rabia, mucho odio y mucha frustración. Y, y yo le decía, bueno, la frustración yo no la reconozco, la frustración es mi peor emoción. De todas las, las emociones con las que yo vivo peor. Pero yo lo que me siento como triste y apática y cosas en general, pero no, no, no no es rabia. Y la mujer que era rabia y que era odio, y que era rabia y que era odio, y que yo quería matar a Maduro y que la rabia y era odio. Tres años en eso. Este, y este año me he ido dando cuenta de que en efecto rabia y es odio, primero. Y luego de que eso... Como que, claro, bueno, es obvio, ¿no? Como tiene todas estas connotaciones negativas. La gente dice, no, pero no sienta rabia. De hecho, cuando dijimos en Twitter que íbamos a tener esta conversación, este inmediatamente salió alguien que, no, bueno, porque la rabia es un odio, es una emoción, no sé qué cosa inferior. Este, entonces, uno tiene que soltarla y dejarla ir. Y, amigo, eso no funciona así, número uno. Y número dos, ¿quién inventó este ranking de emociones superiores e inferiores? Número dos y número tres que bueno es esta de que uno tiene que ser feliz obligado o sea esta cosa de que no este sonría por afuera porque adentro lo vas a sentir cuando sonríes por afuera de mentira bueno, no o sea yo tengo rabia porque me ha pasado <risa> una cosas bien <risa> complicada a todos nosotros los venezolanos nos han pasado unas cosas que no están no están tan buenas este y pues uno tiene una rabia que es válida cierto Número uno, es válido. válida, las emociones negativas también son emociones y son válidas. Eso creo que Disney hizo una película sobre esto. No sé por qué no, no tuvimos esa conversación. Pixar. A ver, Disney bueno, Pixar. Pixar es Disney, amigo. O sea, Disney es todo. Yo no sé si tú te diste cuenta, si te tienes de cuenta Señor, de este abriste la cuestión. Disney es dueño de todo. O sea, Disney pronto va a comprar este podcast Este que tiene cinco minutos de nacido. Este y que nos dé plata, ojalá sí. Um, entonces, yo creo que no, porque ya dije como tres groserías y tengo cinco minutos hablando. No, actúa, que acabo de leer en Twitter que Disney Plus va a activar la parte de adultos de participación. Ah. Excelente servicio Ahora me pregunto Porque esto lo voy a pasar por el, est el estudio Este que te estaba contando tiene como una, Me gustaba porque tiene transcripción ¿no? Que es, es una cosa que me parece que es buena Que los podcasts tengan la transcripción este, ¿Cómo vas a lidiar este, este, esta herramienta De transcripción con las groserías venezolanas? No lo sé, ya veremos Pero bueno, los adultos Llegando a ustedes pronto entonces, por un lado, Disney, Pixar hizo esa película este, Y parece que todos estamos ahí Como que, ah, bueno, la tristeza es válida Pero ¿qué pasó con la rabia? Como que nunca hablamos de la rabia, el odio, la cosa O sea, el tipo tenía un trabajo Y número dos Como que independientemente de esto este, Aparte, eso es una fuente de energía tremenda no uno, uno hace cosas motivado por distintas emociones Uno puede canalizar eso hacia, hacia cosas No, hacia acciones Hacia... No es que si uno lo analiza no sea válido, pero también es una, pues una fuerza impotente, encuentro yo. Y todo esto es en este día en el que estoy muy brava. Estoy muy brava hoy, Julio. No sé si quieres hablar de eso del podcast o saltamos al. <risa> no, quiero, quiero que, que me cuentes porque este, yo te vi hablando a ti en Twitter de, de, del odio, básicamente, como, como cosa, bastante antes de que yo aceptara que la terapeuta tenía razón que es lo que yo tenía, un odio muy grande, una rabia muy grande, y todavía los tengo, están ahí, este, viven. Hoy hablamos de darles una sillita para que se sienten y tengan como su espacio, y, y mira, por tu terapia hoy. Eh, y, y eso, o sea, tú ya estabas hablando de eso, con la gente dice esto, ¿no? como que no tenemos que odiar a nadie, cuando la gente celebra que el se murió un chavista, o, o cada vez que tú te acuerdas ¿no? que, de que Chávez se murió y nos lo recuerdan, Gracias por tu servicio prestado. Este, entonces la gente dice, ay, no, pero no, no puedes hacer. Sí, sí puedo. <ríe> Está bien, si tú no quieres, no lo hagas, pero yo lo puedo hacer. Este, no puedes tú venir a decirme si no se son válidas En lo particular, yo creo que hay que hacer un, un disclaimer, una notificación, no sé cuál es la traducción correcta. Y es que esto es un, una cuestión muy personal. Tú hablas de tu terapia. Yo empecé terapia en marzo en abril, eh, precisamente por lo que hablamos previo a, a, a empezar la grabación de que me he mudado ya un montón de veces y uh -huh. tuve que aceptar que me está pegando, entonces yo empecé terapia otra vez la última vez que había empezado, que estuve en un proceso de terapia que fue como dos años, fue entre 2014 y 2015, precisamente antes de dejar, de dejar Venezuela, pues en Colombia no tenía plata y en Colombia es particularmente cara los servicios en general son caros, en Francia son carísimas las consultas de, de terapeuta, entonces hay una cosa que yo siempre menciono y es que esto es una decisión demasiado personal que tiene que ver con, con el proceso de cada quien, y Super. esta conversación no es terapia, Twitter no es terapia, ir al gimnasio <risa> no, no es terapia, nada es terapia excepto la terapia, nada terapia. que no sea sí. sentarte a hablar como sí. Tony Soprano, frente a una típica oh, un profesional licenciado un ah, profesional, exacto, no es terapia uh -huh. eh, nosotros, yo creo que sí es importante una cosa que decía Carrie Fisher es que y que ella siempre llevó desde que empezó no solo en los últimos años, sino desde siempre porque ella se enfrentó a problemas, es que hay que hablar de nuestras experiencias en terapia uh -huh. y de la forma en cómo, cómo se llevan a cabo tratar de, de, de normalizarla más allá de que la, la palabra es como cliché y la cuestión fue que cuando yo me mudé de Puerto de la Cruz a Caracas, yo tenía 16 años y se suponía que yo iba a estudiar, se suponía. Pero la cantidad de cosas que yo hice en Caracas fue increíblemente grande y la conclusión es que yo tenía más alcohol que una licodería y más drogas que un farmacólogo. Llegó un punto en el que lo que yo hacía era pasar una materia para que me dejaran en, en la central, porque la central si sí tiene, hay que aceptarlo, yo como museo vista, tiene un problema de permanencia hay que poner un poquito de orden, pero gracias a ese sistema de permanencia yo eventualmente me gradué, con muy buenas notas hecho, lo cual encuentro increíble, porque lo que yo hacía era retirar y retirar y retirar, y ese sí es cierto que, mamá si estás escuchando esto, pues nada de esto es tu culpa, eh, yo creo que yo no he hablado directamente nada de esto con, con buena parte de mi familia y se han ido instalando por, por Twitter y sí hubo un proceso en el cual yo intenté suicidarme. Este, ¿Por qué? Porque eventualmente yo, hay, com, hay una canción de Nine Inch Nails que dice que eventualmente empiezas a rasgar la, la, la herida en, en el cerebro y abres un hueco y tú no sabes qué va a pasar. Y en mi caso también yo estuve con profesionales de la salud que atendían a gente que tenía problemas, que en comparación que yo, yo tenía 22 años, no voy a decir que hace cuánto tiempo fue eso este, <risa> eh, fue adelante, y hubo gente eh, estamos hablando de como 2004 de hecho 2003 algo así eh, cuando yo me comparé yo, o yo fui a terapia empecé a ir a un psiquiatra y ese psiquiatra atendía por cuestiones de casualidades caí con un psiquiatra que atendía problemas serios no que mío no lo fuera sobre todo porque en, re en retrospectiva me estoy dando cuenta de unos años para acá que tan lo fuerte que fue, sino que en comparación podían no serlo, de gente que eh, tenía desórdenes de ansiedad que no te permitían salir de la casa o gente que no sé cuál es el término correcto, perdón a todos los psicólogos que estén escuchando, pero era psicótica y tenía problemas y muchos de esos problemas eh, se iniciaron por abuso. de, de de estupefacientes, no estoy, yo estoy, por cierto yo estoy de acuerdo con la legalización de las drogas, o sea, eso no tiene nada que ver con mi posición política, creo que las circunstancias son más importantes este, al momento, al menos en mi experiencia y llegó un momento en que a partir de ese entonces sí tuvimos que tener esa conversación que tú estás teniendo ahorita, mira, este, cualquier psicólogo que nos esté escuchando esto, esto va a tener que estar como peer review, esto es mi experiencia, pero no hay un ranking y ya, eso. Ya, ponemos, ponemos el disclaimer abajo ya, pero dale. Este, no hay un. Creo que la percepción, especialmente en latinoamérica, tiene que ver con el cristianismo. De lo que es mm. ponerle al otro la mejilla, eh, de que. de que. eso, de que hay el odio, deberíamos desecharlo, que, que es como una. una filosofía de. De, de mcdonalds, a pesar de que a mí me encanta el mcdonalds pero digamos que es una cuestión de consumo rápido eh, y tiene que ver con tener un, un valor moral que te permita justificar tus acciones y eso cuenta para el odio porque ciertamente una de las cuestiones que tú, que tú de alguna manera trajiste con tu comentario de, de introducción es que es una, una fuerza de cambio Ahora, fuerza de cambio no necesariamente es algo positivo. No, tiene que, que, hace, que ser para positivo, exacto. ¿Qué es lo que, lo que la gente confunde? Porque si a ver, vamos a uh, Hitler, que yo sé que estamos haciendo un Hitler un, de una. Este, Hitler, ¿Tú, ¿tú, como un tú, trabaja, ¿Tú ya te fuiste a Hitler? Sí, Hitler odiaba a los judíos, odiaba todo un antisemitismo. Nadie está discutiendo que eso fue producto del odio. Ahora, mi punto es que, y sobre todo si lees Mein Kampf, es que yo puedo interpretar su nacionalismo como amor a la patria. Entonces, como que el amor también fue particularmente tóxico en su misión, si ese es el argumento de la gente. Y Chávez, a mí me cuesta creer que Chávez, más allá de que Chávez era una mala persona, Chávez hizo las cuotas que hizo porque era malo. Pero eso no tiene que estar en contradicción con el hecho de que Chávez, de alguna manera u otra, sí amaba amado a Venezuela. Yo no, no, a mí no me parece nada contradictorio. A ver, pues, el, el amor puede ser una cosa espantosamente dañina. No, pues, no, es, que no es algo no es que la gente parezca estar consciente. No es que yo tenga la razón al respecto, pero es como que hay un valor de que el amor es siempre algo bueno. Como la canción esta de que el, tú lo que sientes de esto no es amor, sino lo que sientes es obsesión. Yo creo que es ambas cosas. Es que realmente este. es que o sea, quien le dice a esa persona lo que está sintiendo, ¿no? Para esa persona lo que está sintiendo esa obsesión es, es, es una forma de amor, ¿no? Y luego tiene Para gente que, que le pega a la pareja y están enamoradísimas de la pareja pero le si a la persona, como tú decías hace un rato, este... No se trata de la herramienta que estés usando para hacerte daño o para hacer daño al otro. Se trata de, de dónde se origina eso. Porque entonces, a ver, que no sé, prohibir los cuchillos, porque uno puede matar en apoyaladas, ¿no? Y, y no se trata del cuchillo. Y no estoy haciendo un argumento en defensa de las armas porque yo soy anti-armas, pero este, no, básicamente. Yo creo que... Sí. No. O sea, es que en ese punto coincidimos y de allí es que parte mi razonamiento que en cualquier caso exploré en ese tiempo, mm. cuando empecé mi primera vez. De hecho, esa no fue la primera vez que yo fui a terapia. Yo fui a terapia cuando tenía como 10 años. Este, mi mamá tenía el seguro, mi mamá era, era ex, ex jubilada, es jubilada, es profesor y tenía el seguro, que siempre se me olvidó el nombre. Y yo fui a terapia como a los 10 años porque ya a partir de allí, a partir de esa edad tenía pero Entonces, eh, pero en ese proceso en Caracas. Es que exploré mucho más profundamente, leí bastante. Yo acostumbrado a leer, a mí ya se me olvidó leer. Yo solo en estos momentos, de unos años para acá, solo he leído manuales de lo que hago y de matemáticas, papers de matemáticas. Yo debería volver a la lectura, pero en ese momento empiezas a leer que si. sí. Cosa que no te ayuda, que, que, que no te, yo no le voy a recomendar que lean Nietzsche si están deprimidos. Traten de hacerlo cuando. No, por favor, no. Oh. Oh. No, no, no, no, no lean Nietzsche. Oh. Oh, no, yo no, no le voy a decir que no lean las cosas, pero Germán G.S. cuando estás en una depresión es como mal idea mm, mm, No, ninguna de las dos. O sea, a menos ¿no? que estés como, como súper, no solamente shiri, sino como Teflón. Como que si eres una persona de esas que es Teflón que no se despega nada, lee a Nietzsche, que es magnífico. Mira, Nietzsche es magnífico. Germán G.S. es magnífico. Si no, no. Kierkegaard lo, visi lo revisité bastante. En ese momento, al final, mi conclusión que me ha acompañado en ese momento es. Mira, yo siento odio en la misma forma, o yo tengo la capacidad de sentir odio en la misma forma en la que tengo capacidad de sentir amor, y no parece que haya un argumento por el cual una es más válida que la otra. Y de hecho, en mi caso, todo parece indicar que, como en la película Inside Out, el punto es que cuando no empiezas, cuando dejas de aceptar que, que son igual de válidas, empiezan ciertos problemas esa es la cuestión este, porque justamente o sea, yo vengo a hacer terapia a ver yo, yo he tenido no sé 15 terapeutas o algo así eh, cuatro psiquiatras quizás eh, y ninguno sirvió eran todos un asco y ahora por fin en estos últimos años encontré al psiquiatra que es y a la que es y está todo mal pero solo soy la psiquiatra que y la terapeuta que este Y la cuestión es esta, ¿no? Que, que justamente yo tengo como esta cuestión de, de todo el mundo me dice, Ay, no, tú eres un ser de luz. Este, porque, a ver, sí, o sea, como que yo soy fundamentalmente buena en, en mis actos, okay. Pero esa cuestión, como que esa, esa noción sobre el misma que finalmente son como, como este, constructos que uno se monta, ¿no? Como para hacerte una personalidad, como un traje, ¿no? Eh, justamente me, me, me a, o este, pueda como aceptar que tengo la, todo el espectro de las emociones humanas porque soy un ser humano y que esas emociones son válidas si no, que creo okay, que yo siento cosas lindas y de repente puedo sentir también tristeza porque la tristeza es como romántica y buena la gente, la gente buena se siente triste, eso está permitido pero cuando tengo rabia cuando, cuando tengo ganas de, de trancasos a alguien, esas son cosas que hay que como empujarlas para abajo empujarlas para abajo. ¿Y qué pasa cuando uno empuja mucho ese tipo de cosas para abajo? Hay cosas como el chavismo. Sí, el exacto. Pero ves, es una cuestión que tú has mencionado un par de veces en Twitter y que yo estoy en desacuerdo, y allí es donde yo digo que... Yo, tú seguramente tienes un dicho, porque tú eres del llano, y te, tú, pero yo nunca he sentido, no que no seas un ser de luz, pero yo te, yo te empecé a seguir a ti como en 2012, que te habías dado unas autovacaciones que, te, que sí. yo recuerdo, y desde ese día yo sabía que, mira, tú eres medio puñamadre, ah, perdona, una de las razones por las que te seguí fue esa, yo nunca, eh, y la razón por la que sigo un montón de gente es precisamente porque son súper cínicos, yo en mi Twitter más del 50% de las cuentas que sigo... Pero y tienes que tienes que diferenciar. No, de definitivamente. Y que se coño madre. Yo no soy coño madre, sincero. No, pero. Pero, pero sí, tan, o sea. Malo. Pero, eso es lo que estoy diciendo: es que cuál es la imagen que tienen de ti también es una pregunta. Ahí está, Katira. Va <risa> no, a seguir con Katira. No, Katira está con mi marido en otro cuarto. El, la imagen que tienen de ti también es una proyección de la imagen que, tiene, que uno tiene de, la, de, la, de sí mismo. Uh -huh. Yo sí dije, mira, estos tweets de esta persona uh -huh. se parecen más a mí de lo que quizás queramos aceptar. O sea, precisamente tenemos eso me da la atención, porque qué es lo que está proyectando la gente si no sus propias uh -huh. creencias. Y yo uh -huh. hago lo mismo y a lo mejor cuando lo hago con otras personas estoy equivocado. Eso no, no, no estoy diciendo que, que yo de Pero también me pasó... ¿no? Me pasó hace un par de años que con la terapia, con el primer año de terapia acá, este, como que me mandé todo al carajo y dije, ¿sabes qué? O sea, no me interesa es como esta, esta visión que los demás tienen de mí. ¿okay? Y entonces me puse como extra grosera en Twitter. Como extra, extra, pues extra Mira, me gusta más esta Mariana no, porque... Pero justamente la cuestión Twitter es esta. Eso, ¿no? O sea, a todo el mundo le gusta Mariana, pero esa es la cuestión, no fuiste tú la única persona que me lo comentó, que viniendo de ti era como que, no me extrañó que me lo dijeran, pero me lo dijeron como cinco personas más, este, en los siguientes dos meses. y era como ya o sea, eh, o sea sí, de pronto sí más auténtica como que yo, este, era más, en Twitter era más eh, modosita, esa es la palabra que estaba buscando, modosita este, pero finalmente yo soy así, ¿no? porque es una persona que, que pero eso no, no es que la gente asocia con que las la niñas no pueden ser groserías también, Esto, eso es lo que iba a comentar que de hecho yo le he bajado dos y yo reviso, yo a veces me pongo a revisar tweets de 2013, 2012 yo empecé Twitter en 2008, en 2009 y yo era o sea, me da risa lo que digo, pero no es algo que dijera hoy porque ya tengo un trabajo mucho más serio que en ese momento este pero son unas cuestiones así que si yo me hago más famoso hay un montón de material para que me cancelen, eso es lo que estoy diciendo yo tengo trabajos más serios que he tenido este en este momento tengo voy, voy a cumplir no ya los cumplí cuatro años en este trabajo eh, y además planeo hacerme famosa no sé cuándo pero en el futuro próximo exacto está eh, el plan. Y no me arrepiento de nada o sea, yo y pienso lo mismo ahora lo digo lo digo a modo ilustrativo lo que en mi caso particular, ciertamente es una cuestión que se ha manifestado desde la adolescencia. Este, es un viaje interno que estoy tratando de volver a hacer con mi terapia, de por qué yo siento tanta rabia. Y no voy a caer en eso porque son temas personales que seguramente voy a escribir bueno, en el después de que se termine esto. Igual, de todas maneras. Este, pero eh, es, tiene que ver con escarbar un proceso que puede tomar posiblemente toda la vida. Uh -huh. Pero en el proceso, no puedes esperar a que el proceso tenga un final para sentirte aliviado. Y yo lo diría en paz, pero definitivamente eh, en conciliación con lo que sientes al respecto. Eh, en el colegio, sigo siendo, sigo siendo un gallo, un nerd ahorita, de hecho trabajo en juegos de video y soy matemático, básicamente tengo el certificado de gallo eh, en el asunto, <risa> pero yo era el, el, el, el chamo que, escucha, que sigo escuchando tú pero yo era el chamo escuchaba tour de manera bastante más vista y, y escuchaba a Marilyn Manson, de hecho para mí una de las mejores cuestiones de catarse, una de las mejores herramientas de catarse que he tenido siempre ha sido eh, la música, eh, la música yo, me calma, eh, la música me, yo intenté, tengo que volverlo a hacer, porque de hecho ha sido una recomendación de la terapia, o que ha surgido de la terapia, pero yo nunca he podido hacer meditación, yo no sirvo para el yoga, me, me molesta, me, me, me, o sea, me moleste en un sentido visceral. Yo no puedo estar tratando de hacer tai chi. Yo necesito hacer esa vaina rápido. Yo necesito bailar, <risas> necesito tocar batería. Una cosa que sea particularmente física. O que después aprendí que, aunque que la forma de. Nosotros confundimos meditación con relajación. Este, cuando eh, meditación es una forma que es recomendable. Yo no estoy diciendo que no. Pero catarsis también es una forma de relajarse. Y eso me parece. Pero es una cosa. Y, y me parece, es una cosa que me parece bien importante de eso, porque yo soy, este, esa persona a la que se ha negado toda su vida hasta recientemente hacer meditación. Este, soy impaciente, horriblemente impaciente. Tengo síndrome de las piernas inquietas. Mi marido me quiere matar toda las noches de la vida. Este, no soy la persona para, para estar quieta con mis pensamientos. probablemente bueno, mi en blanco. Pero una cosa que entendí. Con la meditación, que es extremadamente difícil y desagradable, no voy a decir que no, pero eh, es que la meditación no se trata de este, esta cosa que tiene la gente en la cabeza, que es como la flor del loto, y uno está así en paz, uno no está en paz, uno está extremadamente incómodo en su propio cuerpo en ese momento, y se trata de quedarte quieto con la incomodidad, ¿no? como de sentarte con esa incomodidad que es que tus pensamientos no se queden en paz, que, que sientas que todo te pica porque quieres ir a hacer algo. Este, y la aceptación de esa incomodidad es la meditación en sí misma este y es horrible es dificilísimo no digo que no pero la gente tiene como esta aspiración de que no deberían sentirse de esa manera no lo que tienes que hacer es quedarte ahí los 10 minutos los 2 minutos, los 5 minutos que vayas a estar con esa incomodidad y eso eh, lo digo porque para mí ha sido como también un proceso como medio de revelación en estos últimos meses que, que, que he venido haciendo progreso con el asunto de la rabia porque también me ha permitido como decir, ah, ok, esto es simplemente una emoción que eh, es horrible y no me gusta sentirla y es incómoda, y, y, y pero eso no significa que, ni que yo tenga que actuar en consecuencia, o sea, no quiere decir que yo tengo que darle los coñazos a la persona a la que tengo ganas de darle los coñazos, no quiere pero decir es eso. Es que ese es el otro punto, y, y además, tampoco quiere decir que tengo como que empujar la emoción porque no la quiero sentir. No, o sea, tengo que estar y sentirla en, ahorita porque esto es lo que estoy sintiendo ahorita y ya, punto. O sea, es como cuando me duele algo, bueno, me tomo una pastilla, pero ¿qué hago? Atravieso el dolor, ¿no? Yo creo que tocaste, yo creo que hay coincidencias en la manera en que hablas de, lo, de la terapia porque tocaste un punto y es que yo siento, si a mí me explicaron en algún momento, me explicaron que la meditación era precisamente eso que tú dices eh, hacer uno con la incomodidad pero al final del día hoy, eh, hubo un momento en el tiempo en el que yo tuve que aceptar que yo tengo ansiedad eh, uh -huh. yo tuve que medicarme este, yo vivo con mi incomodidad todo el tiempo o sea, la meditación entendida como la forma que lo dices es algo que no es algo que yo no experimente todo el tiempo yo estoy aquí eh, eh, en, en, en Inglaterra en el Reino Unido y la gente puede pensar, definitivamente estoy mejor y, y lo voy a decir con, tratando de ser humilde con un montón de gente que tuvo que caminar por los Andes para llegar, no estoy no, no, tratando de, de disminuir la tragedia que vivimos como, como país pero es difícil venir a, a hacer un esfuerzo por no responderle como uno cree que se merece al, al británico condescendiente este, y responderle como uno cree que se merece, está mal. Eso, vamos a dejar eso claro. Pero eh, el punto es que me he dado cuenta que hay un montón de ingleses que nunca han hablado con un latino. Y a veces hay gente que el tono de voz. Ay, tono de voz a, los, a los que nunca les han dado sus santos, se eso. De te paso, pero es esto que parece que estas inflexiones de voz, donde yo de repente digo, ah, porque soy de Oriente y me criaron así, ¿qué quieres que haga? Más allá de que uno tiene que adaptarse al país, definitivamente te das cuenta de ese shock Y ahora la ansiedad no es el hecho de que antes vivía en París quejándome y que yo. Es increíble que el, el país. Yo no tra tragué lacrimógenas en Colombia. En Medellín nunca hubo protesta. <risa> eh, yo fui a tragar lacrimógenas en París. A mí me, agarr me agarraron dos protestas que yo no sabía que estaban allí y me lacrimearon. Entonces. Eh... Si hay una, un estrés de, bueno, ahora estoy en París, estoy aprendiendo, sí. tratando de entender francés, creo que la incomodidad y una de las cosas que uno hace a la conexión es que eh, para mí la catarsis es precisamente salir del estado que para mí puede llegar a ser bastante constante. Uh -huh. eh, cuando yo estuve, y lo tengo que ver en, en, en, en aspectos bastante o en términos bastante vivenciales, en 2019, o sea, el año pasado, fui al, ya estamos casi en 2021, el, sí. fui al concierto de Rammstein y hubo durante esa hora y media, a mí se me olvidó absolutamente todo lo que pasaba alrededor y yo salí del concierto, lo hice público y lo quería compartir, pero salí súper relajado o sea, pude soportar el resto del uh -huh. año y medio que me quedaba en París hay un par de cosas ahí que me parecen, pero primero este, porque me, me acordé de una anécdota que es que estábamos, creo que era en Sri Lanka en este, una conferencia y yo estaba hablando me parece que era con Melanio en un pasillo, sé que era un venezolano creo que era, creo que era Melanio este porque Melanio es grande, si no era Melanio era pura, pero era más bajito, entonces era Melanio seguramente, y estábamos hablando en venezolano venezolano común ¿no? este y da, se me acerca alguien como la gente de la conferencia se me acerca un muchacho y que, este, señorita, la puedo ayudar en algo la está molestando <risa> Se siente segura, <risa> y yo, estamos muertos de la risa. Un chiste contando un cuento ¿no? porque era ¿no? <risa> uno. Uno te me deja así, la gente se siente agredida. Pero la segunda cosa es que este me parece súper importante. Yo, yo sufro ansiedad también, este no crónica, a diferencia de mi depresión. Pero eh, tengo un par de años en tratamiento. Eh, y una cosa que ha sido súper importante, bueno, por un lado, tener que escalarme más la ansiedad, porque yo no tenía ansiedad antes, entonces a diferencia de la depresión, que yo la conozco, la tengo así, pero al pelo, ¿no? Yo sé exactamente cuando algo me sucede, ¡Ah, esta es la depresión! Sí, hoy se vistió de verde, la conozco. Este, pero la ansiedad me causó un montón de cosas que yo no conocía y era como, es muy terrorífico, como que, ¡Ah, esto es ansiedad! Uno piensa, uno primero piensa que se está muriendo, pero no. Y luego... Aprender cuáles son las cosas que te ayudan contra la ansiedad. Por ejemplo, para mí, descubrir que hacer ejercicio en un gimnasio, cantar pesas en una máquina en un gimnasio, es una cosa que me ayuda. Cuando yo odio los gimnasios, o los odiaba, los, ahora no los odio, porque obviamente me ayudan con la ansiedad y yo no los odio, bueno, es una cosa maravillosa que los amo y ellos y yo, porque no abren, Dios mío, santo, con la pandemia que se acabe. Este pero que de pronto no me ayudan, otros tipos de ejercicios no me ayudan de esa misma manera. O sea, como tú decías, ¿no? si hago yoga, <ríe> yoga, tengo amigos a los que el yoga los ayuda. Yo no soy una persona de esas, de esas personas que me ayuda. Yo, el yoga me ayuda con el dolor de espalda, pero con ansiedad no. Este, y del mismo modo que ciertos tipos de música sí y otros tipos de música no, y me causa más ansiedad. Yo no soy una persona musical para nada. Y ese descubrimiento como progresivo de cuáles son las cosas que te funcionan, que van a ser distintas para cada quien. A ti te funciona con concierto de arte y no te funciona la meditación, ¿no? Este, no te puedes obligar a que... O sea, es como, es como si tomas un antidepresivo. El antidepresivo no te sirve. No puedes intentar obligarte a seguir con ese antidepresivo e intentar que ese antidepresivo te funcione. No es el antidepresivo que te sirve ya. Del mismo modo, con el ansiolítico pastilla o con el ansiolítico estrategia, el que te sirve es el que te sirve, y el que te sirve va a ser según tu tipo de personalidad y ya, pues, o sea, tú, de por sí uno tiene este, esta personalidad que es inquieta, ¿no? Como que hay que estar moviendo las manos, hay que estar haciendo cosas, hay que estar moviéndose. Pero, aparte, este, lo que decías de, de rascar, escarbar en, en, en las experiencias, ¿no? el odio que uno tiene, este... O sea, yo en este momento estoy muy mal humor porque me hicieron una cosa en el trabajo que me molestó muchísimo. Estoy molestando eso todavía. Esa es la superficie, ¿no? Esa es como la, las piedritas que están en la parte de arriba de la matica. Y mis metáforas de matica y escarbar hoy porque trasplanteo unas matas hoy. Este, pero entonces uno va, va, va abajo y entonces dice, bueno, ¿qué más me tiene molesta? Me tiene molesta que este, tengo un año encerrada en este, en este apartamento, es hermoso. Bueno, no lo pueden ver, pero es hermoso. Este, y estoy harta de estar encerrada, me tiene molesta que tuvimos que pasar de nuevo a la fase anterior, dos pases más atrás y cerraron los gimnasios y no pudieron ir al gimnasio. Me tiene molesta, sigo para atrás, ¿no? Este, Me tiene molesta, pero me tiene molesta el chavismo, hace o sea, 20 años me tiene molesta que me tuve que ir de mi país. O sea, si uno sigue estando para atrás y escarbando, o sea, todo eso son capas que en mi opinión, al menos para mí, y obviamente como tú decías, estoy hablando de mi experiencia personal, para mí, la razón por la cual esas capas están ahí de esa manera tan sedimentaria es porque en su momento nunca me di permiso para que esto que estaba sintiendo fuera la rabia que yo estaba sintiendo sino que, ah, hay que, hay que hay que vivirlo de otra manera hay que verle el lado lindo las cosas hay que, hay que ser positivo no a eso hay dos cosas que quería mencionar para hacer el el segue que dicen en inglés este, hay un término yo no sé si es nuevo pero yo lo escuché fue este año que es lo que empiezan a llamar positividad tóxica. Eh, yo creo que ese es el término que describe al final mi argumento. O sea, hay cosas que son una mierda, punto. y lo positivo es salir de ellas, de la manera en que debas hacerlo, pero no porque, y que eventualmente pues, uno desarrolla habilidades, hablando muy en abstracto. Eh, eh, pero no. O sea, yo, y yo creo que eh, como fuerza de cambio, la rabia y el odio eh, son combustibles eh, uh -huh. yo no voy a caerme a Cobas yo odio a Chávez <risa> ahora mientras y, eh, mientras no ejerza que eso es una cuestión en la que eh, tú si sí eres experta mientras no ejerza en términos que sean punibles mientras yo esté uh -huh. expresando mi, eh, en términos de libertad de expresión pero no formo un partido de izquierda o derecha extrema para hacer grupos de choque ya estoy, ahí estamos hablando. Creo que hay una diferencia y la gente... Bien eh, importante, eh, sí. Eh, la gente hace la, la, el mezclote que todas las manifestaciones de rabia y odio son inválidas porque una, lleva, una cosa lleva a la otra y la otra, la otra, la otra. Y yo creo que eso es un... slippery slope. Mira, hay gradaciones esto no es binario. Yo... ¿Qué fue lo que pasó con Maradona? Tú creo, mencionabas el chavismo, que, que alguien que se muere del chavismo... Entonces, más de un estúpido es, que, es que es como que fuese a un funeral eh, tú no habías eso de ir a un funeral de la persona que se murió a decir nada, pero yo no estoy yendo al funeral, estoy es mi Twitter te estás comparando dos vainas distintas y me vas a perdonar, Maradona si vino a, a, a bailarle a mis muertos encima su so sí, es que iba a decir, o sea, número uno, no, no es lo que estoy haciendo o sea, me molesta mucho ese tipo de argumento como que okay, tú, tú no te robarías un carro, tú no te robarías una casa ¿Te robarás la película? Sí, la película sí, el carro no, son dos cosas diferentes. Este, pero además yo sí, de repente iría al funeral de Maradona, Raymond, sí. ¿Mm? O sea, no sé. Si yo tuviera un tío hipotético, a mí no me pasó nada de esto, por si acaso. Pero yo tuviera un, un tío hipotético que me hubiera violado a chiquita. Y el tipo se muere, de repente yo voy al funeral del tipo rey sí. ¿Por qué? Porque sí, pues, porque puedo. Creo que, exacto, porque puedes y porque técnicamente no es ilegal. O sea, no, sea, yo creo que o sea, la, la, no todo lo legal es justo. Yo creo que hay, hay vamos a aclarar que yo no estoy diciendo que las cosas que eh, hay toda una conversación allí, o sea, pero ir, ir a la de... final... Esto es bueno, esto es bueno como en el sentido virtuoso. Es virtuoso reírse de la muerte de manana? No, no es virtuoso, no es. No, exacto. Yo no estoy diciendo que sea bueno. Es <risa> yo, no, yo no, yo en ningún momento asumí, si tú quieres, sobre todo si estás en Argentina, yo no le voy a pedir a los venezolanos en Argentina que se pongan en esa paja mi hermana está en Argentina y mi hermana odia a Maradona, sorry por la baja. pero eh, eh, yo no le voy a pedir a eso, pues sería un poco, sería, sería poco sentido común de mi parte. Pero Hasta la calle es demasiado feo, pobrecita. La otra cosa es que yo no estoy diciendo que esto sea bueno. O sea, mira, yo odio a Maradona y esto es horrible, pero el tipo vino a bailarle fue a Puerto de la Cruz a ganar es que la, la bandera. O sea, en términos absolutos, si suponiendo que creyéramos en el cielo y en el infierno y en esas cosas, este, yo no voy a hablar por ti, yo no creo en nada, yo soy atea, pero suponiendo que creyéramos en estas cosas, ¿qué tanto valor moral tiene este, reírte tú mismo solo, tú solo, de la muerte de alguien? No estás causando ningún tipo de impacto en el mundo, ¿O sea, ¿acaso que uno es un cura que está hablando de No vinito, hay ¿no? una suma total de nada y ya. Entonces, no, que vas a sacar tu Entonces, odio, no, como, sé, así, yo, y este yo, es el momento ¿qué? para sacar el odio. Sí, pues, o sea, si no si no es ahora, ¿cuándo? Este, pero es que no sé cómo es esa calculadora de algún lugar, cómo suma las cosas ahí, no sé, pero eh, sí creo que es importante, como porque mencionaste el, el tema de, de qué es lo legal, ¿no? Y, y la gente se va para el carajo, simplemente con el tema de la libertad de expresión. Por un lado... Si yo bloqueo a alguien, estoy violando su libertad de expresión. No, hijo, usted tiene derecho a hablar, usted no tiene derecho a que yo lo escuche, lo siento mucho. Eso no es una cosa que le vino así dada por Dios, que yo tenga tiene derecho a que yo lo escuche, no. Específicamente yo, no. Y por el otro lado, entonces, lo no, que si uno tiene odio, entonces, ¿eso es discurso de odio? No, el discurso de odio tiene que tener ciertos parámetros para poder Exacto. Porque de odio. Es, precisamente de Precisamente la otra cosa que yo aprendí gracias a ti es que el discurso de odio se define porque eventualmente hay una cuestión de protección porque para Chávez, reírse, para los chavistas reírse de Chávez lo pueden decir que es discurso de odio y lo están usando para fines políticos es lo que entiendo, o sea, la idea ¿Sí? es que no hay este, que no podemos hacer de eso algo relativo porque precisamente lo que se va a ver atacada es la libertad de expresión y que yo escriba yo, la otra cosa que iba a comentar es precisamente que, eh, ya creo que Marilyn Manso pasó de moda hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero en los 90, para los chicos que están escuchando, Marilyn Manso era toda una personalidad, precisamente porque las canciones eran, sinergas, era para... Exacto, incluso para estándares eh, de hoy en día siguen siendo bastante violentas. Entonces está este episodio de, de, de un documental que se llama Bowling for Columban, que probablemente conoce, que es del tipo este que he chavista, que se me olvidó el nombre. Eh, y entrevistan a Marilyn Manson, que porque, porque él, uno siempre busca un, un chivo expiatorio, entonces los chivos expiatorios son los juegos de video. Yo estaba jugando juegos de video y, y ahora hago juegos de video y no hay nada que indique este, eh, sin otros factores mucho más incidentes que hay problemas de violencia. No hay nada que indique que la música sin otros factores que sean más incidentes implique violencia. Y Marilyn mm -hmm. Manson decía, mira, yo hago canciones y durante ese año de 1999, Bill Clinton estaba bombardeando Bosnia. Tú me vas a decir que yo soy más influyente que el, que, que el presidente, porque yo hago uh -huh. canciones, y yo sencillamente estoy canalizando una rabia que, y lo digo en términos de experiencia propia, ayudó un montón, en términos de vicario a, a, a, a canalizarla también. Yo prefiero estar escuchando Marilyn Manson que meterme en un, gru un grupo de, de extrema derecha o un uh -huh. grupo comunista. Eh, Entonces, ¿cómo ¿cómo Porque una cosa en la que estoy trabajando ahora es justamente en, en, en análisis de discurso de odio en redes sociales, ¿no? que fue la razón por la que en estos días desbloquea todo el mundo. No sé si, creo que estaba en ese momento. Este desbloquea a las 2.000 personas a las que, que, que está este incluyendo cosas como el canal 8 y cuestiones <ríe> por el estilo, eh, para poder hacer este análisis. cuando el discurso es discurso de odio, cuando el discurso incita a un daño. Entonces estamos hablando de discursos que deshumanizan, por ejemplo este, la gente que dice que los chavistas son unos animales, que son unas bestias, que no merecen vivir, ese tipo de cosas. Cuando tú deshumanizas al otro, que es algo que pasa mucho con el racismo, por ejemplo, no tratar a, a las personas de color, como de animales. Este, o cuando directamente incitas a la violencia y dices hay que matarlos a todos. Este, el discurso xenófobo toca mucho eso, matarlos a todos, hay que quemarlos en las casas, hay que dejar. Este, lo que uno... Lo que la gente suele llamar como este discurso de odio no es discurso de odio, porque es una expresión de lo que estás sintiendo, realmente. O sea, yo odio X. Y de hecho, cuestiones que están como en el límite, como si uno dice, este, ojalá se muera X presidente, no quiero que me deporten. Este, eso está en el límite para plataformas. Por ejemplo, Facebook eso lo daría de baja, porque les parece que eso es el discurso de odio, pero yo estoy deseando no estoy indicando acción entonces eso según los estándares de derechos humanos no es discurso de odio a pesar de que las redes sociales lo consideran discurso de odio y ahorita si tú dices en twitter ojalá se muera x eso lo dan de baja igual te pueden suspender la cuenta porque nos volvimos un desastre con esto no eh, y hay un tema en cómo la gente ahora está como mezclando cosas con cosas, ¿no? como por ejemplo, es decir, bueno, tenemos que eh, dejar de publicar esta novela porque la novela contiene un personaje que es un violador. Sí, pues por supuesto, es la novela el, tiene que contener tiene arte, gente que hace cosas feas. Es un ¿no? punto de vista tuyo, porque es lo que te decía, pues yo, en mi, en, en, hace muchos años yo leía, yo sabía leer, y yo leí un montón de cosas, y es precisamente, incluyendo Minecraft, Minecraft está en la Biblioteca Nacional, por cierto lo puedes sacar, que fue lo que yo hice, lo puedes ir y puedes leerlo, y eh, deberían leerlo, porque, y en la misma forma que deberían leer el, el Capital, porque la gente tiene que leer, pues, y punto, y ya, no hay mayor explicación. Eh, y eso es tema para otra conversación, pero debe ser que yo ya estoy Twitter más 30, que yo no estoy entendiendo, hay un montón de cosas que, mira, yo fui expuesto a esto, y es precisamente porque fui expuesto, que aprendí y tuve eh, el abono para generarme un, un juicio al respecto. Ya en la, la, en las cualidades del juicio uh -huh. son un tema para otra. O sea, Siente, no hay, hay un tema, ¿Dónde los países que, que, prohíben o que prohíben el capital, Porque son países que han vivido experiencias muy dolorosas, un producto de eh, discurso de odio, convertido en odio práctico, crímenes ¿no? de odio. Eh, y eso se eh, origina en pensar que este tipo de pensamiento es peligroso. Y eso con otros extremistas como Minecraft, yo puedo ver la razón de ser prohibido, por ejemplo, en Alemania, no en Venezuela, no tiene ningún sentido, o en Chile, pero en Alemania, este, porque bueno, no, no están como ocultando la historia de lo que pasó, están están tratando de no darle visibilidad a esa ideología que sigue siendo, que sigue siendo latente ahí, ¿no? Pero en términos generales, eh, eso es una cosa, como, a ver, una cosa es que yo publiqué un panfleto diciendo que hay que matar a todos los perros del mundo. Me metí con los perros, ya, cancelada. Este, sin alusiones personales, asumido todo este vez. Eh, Y otra cosa es que yo escriba una novela de un tipo, donde el protagonista va y este, mata a los, todos los perros de Santiago y les, los despelleja. Es una novela horrible. Puede ser una novela de horror, de terror psicológico, un thriller, lo que sea. Pero es ficción. Y la ficción sirve para eso. La ficción sirve para, número uno, iluminar los lugares más oscuros del alma, porque para eso está. Y número dos, para entrenar a las personas en sentir emociones. Y eso además hay estudios al respecto. Como nosotros, las personas que leemos ficción, este... Entrenamos nuestras emociones, nuestra educación sentimental en los libros Porque estamos sintiendo esas emociones como si tuviéramos una, una, ca una cajita de arena Primero, experimental, ¿no? Es un sandbox Experimental este, Para después salir al mundo real y entonces poder tener emociones reales en el mundo real, ¿no? Eh, entonces, si le quitas esa literatura, ¿qué queda? Porque tienes que... por pues, O sea, toda Agatha Christie En todos los libros de Agatha Christie hay alguien que mata a alguien Entonces hay que borrar a Agatha Christie y toda ella que es una cosa además no se pasa en algunos alguno de los libros. Entonces, sí, por supuesto. Cosa pone... Viste que le cambiaron el título del libro, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que va a sí. ir en el comentario. Exacto. Entonces una cosa es cancelar a, a, a J.K. Rowling, porque es una loca, y otra cosa es, entonces, no podemos leer Harry Potter, por eso. Y esto es separar el autor de la obra. Nadie está obligado a leer Harry Potter. No, leer Harry Potter no te da la gana. Pero yo amo Harry Potter, yo lo leí antes no sé de que eso pasara, entonces para mí no tiene sentido porque no veo las cosas que las otras gentes ven en la obra. Eh, lo mismo que ponernos a discutir ahora cuál es el valor literario de Lolita y si hay que sacar a Lolita de, de, de la literatura porque sí, sí. es una apología de la pedofilia. Este, Lolita es una obra maestra de la literatura, ¿sabes? Punto. Si tú, hicieras, si tú desapa al desaparecer a Lolita hicieras que los pedófilos desaparecieran, pues sería lindo, pero no funciona de esa manera. Y que por eh, eso es el, creo que el, este, caímos en este tema porque es ese tipo de falsas equivalencias que hace la gente sobre mi expresión de alguna, de, de alguna emoción o de algún sentimiento sobre las consecuencias que pueda tener en, en el mundo real. Eh, yo creo que sí hay una, una, una conexión importante en el sentido en, en cómo manifiesto las cosas, sobre todo si estoy, eh, este, por ejemplo, yo no. Tengo hijos, no creo que voy a tener, pero yo me imagino que al momento de, de manifestar la rabia como padre, hay cierta responsabilidad en cómo lo haces frente a tu, a tu hijo. Por ejemplo, ya el punto es, no hay una regla, no hay un rule of thumbs, no hay una regla de cómo yo voy a expresar la rabia. Pero eso no implica que, yo no ten, que mi rabia y mi odio no tengan validez y que no deban ser expresados. Es que es difícil y no hay es, eh, es basado en el caso es por persona y ni siquiera es que es por persona de que yo la manifiesto así es que en este momento la tengo que manifestar y canalizar de manera no positiva porque caemos en eso de que ahora tengo que escribir un libro porque estoy he hecho pero <risa> definitivamente no dañina eh, eh, con respecto a uno mismo porque fíjate si hey, una... yo escribí eh, mi tercer libro este, mi tercer libro son básicamente mujeres que matan gente y rompen cosas y queman cosas y son cuentos y eso, eso, cada cuento es una mujer que ma o mata a alguien o quema algo o rompe algo o no sé ataca al pase lo mejor son pura gente loca este y, y lo que pienso es que muchas personas quizás que dependiendo de las inclinaciones que cada quien tenga pues habrá que no ser que saca una pelota y va y juega que no pronto pero eh, de pronto la gente con inclinaciones artísticas, puede que quizás este, canalizar eso haciendo algo, o sea, haciendo música, o escuchando música, o eh, pues, escribiendo el libro, o leyendo el libro, <risa> o haciendo la película, o viendo la película, pero que el arte es para eso también. Y que justamente por eso insistía en lo que el arte era para, para iluminar los lugares oscuros del alma, porque. este yo tengo unos personajes que de repente son altregos míos, son fragmentos míos y que pasaron por cosas muy feas y que de repente la manera que yo tengo para sacar eso es escribiéndolo, ¿no? De repente la manera en la que las bandas que te gustan tienen para canalizar las cosas que era haciendo esa música que luego a ti no, te como, como herramienta ¿no? y Momentario. el punto es que en, ahí yo creo que me va a tocarte este, te, alguien, yo he leído varias cosas que se resumen en, en, en defensa del odio este, esto es un tema súper controversial mencionarlo de esta forma, yo no soy experto pero al final del día nosotros somos producto de la evolución y eso no es así, eso no es equivalencia 100% pero si las emociones están allí es porque o nos ayudan o no, literalmente nos molestan este Entonces, como somos seres sociales, eh, eh, la, la, las herramientas que tenemos para podernos proteger como grupo y, evoluc y evolucionar como sociedad ahora ¿Sí? es precisamente trabajar en términos de las emociones eh, y el odio es eh, una cuestión que nos protege. O sea, yo sé que eso suena como raro, para, o le va a sonar mucho como raro, pero... Yo no lo he presenciado, yo no he sido víctima de violencia doméstica, pero sí he estado de primera mano con personas que el odio y ese, ese, ese trigger sobre la persona sencillamente te protege de que te vuelva a pasar. Uh -huh. Y no es que tienes que, que, que, de nuevo, manifestarlo de manera dañina. Y el odio es un objeto de cambio. Llega un momento y creo que es allí donde la gente se empieza a... Uno habla de la gente como este constructo tan abstracto de personas estúpidas. Yo no estoy tratando de hacerlo de esa forma. Yo estoy tratando de referirme a las, a las personas que de alguna forma están criticando mi punto de vista. Mira, el argumento es que, como objeto de cambio, incluso el odio al, al tuyo del pasado es un combustible. Y eso es lo que creo que quizás es, es poco, pero es trabajo honesto. Pero yo no, no había, no, no me hace literalmente cinco años, no me veía que mudándome de tres países, donde todo, y lo voy a decir sin que me quede nada por dentro, porque la verdad es que se siente bien que te paguen la visa, y te paguen el pasaje, y te paguen el primer mes de, de, de, de, de estadía, porque supuestamente eres bueno en algo, a pesar de que yo me siento en la computadora y me siento brutísimo todos los días que me siento en la computadora, a hacer juegos. Creo Pasa que todo, pues, precisamente llega un punto en que hay una parte o hay un yo de tu pasado al que odias. Mira, esto estuvo mal. Si tú fueses otra persona, tú me caerías burda de mal. el cuestión es que eres yo mismo y yo tengo que cuidarme de, de, de odiarme literalmente a mí y no a ese aspecto. Porque en la misma manera en la que yo... Estuve durante mis 20 años. Yo creo que yo voté como 8 años de mi vida bebiendo y, y fumando. Este, hay una cuestión, un montón de cuestiones positivas, y creo que hay que hacer esa, esa diferencia. Y allí es donde uno se dice, o yo me dije en algún punto: Mira, yo no puedo negar que a mí me. Ay, fue otra cosa que, que, que, que no quería dejar de mencionar: es que la terapeuta me dijo, Mira, el punto es. Que hay gente que se maneja mejor sus, eh, de, de, sus problemas. Mira, que está Gatira. Si, si no lo están viendo, no sé si esto se está grabando, pero ya Gatira se mostró. <risa> se... Ha sido gente... bendecido. <risa> Exacto, por fin la llamé. El... Hay gente que maneja sus problemas mejor a través de la rabia, y hay gente a la que la mueve la soledad, y hay gente a la que la mueve la tristeza. Yo no entiendo cómo a la gente la mueve la depresión yo no puedo, yo eh, me deprimí, yo sé que eso suena raro, pero yo me deprimí en París y aumenté como 10 kilos, porque comí y se come buenísimo en París, no me arrepiento, pero ahorita estoy pagando oh, sí. eso, volviendo, porque yo no sé qué significa que una persona maneje sus problemas a través, porque la, la, la tristeza es un estado de alerta para ellos, no, a mí no me sirve, yo no ese es, aquí se voltean los papeles, yo no entiendo cómo funciona eso, yo me pongo triste. No, es que Hay dos cosas, esa es otra conversación, la tristeza y la depresión son dos cosas sumamente diferentes, eh, la depresión no mueve a Ajá. nadie, la por naturaleza inercia, eh, porque la depresión no es una emoción, la depresión es una enfermedad, no la tristeza sí, esa es una, una emoción bien extraña y bueno, sí, vamos sí, a... Claro. Es, de, es definitivamente necesario hacer, hablemos de tristeza nada más. Yo estaba en Para mí, a mí me pasó lo, distinto, a, a, lo contrario a ti. A mí la depresión fue lo nuevo, no la ansiedad. La ansiedad siempre, siempre uh -huh. estado, vino de fábrica. Entonces, lo que me dijo la terapeuta fue: mira, claramente a ti te mueve el odio. Tú para ser mejor, eh, tú tienes que estar compitiendo y formando un peor a alguien. Y este es el punto que yo creo que ya. O sea, mi terapeuta me dijo que en cualquier caso. Es que si la única cosa que tienes clara en este momento, eso no es nuevo para ti. O sea, en el momento en que tú tienes un peo con alguien, tú eres lo mejor que puedes... Eh, eres tu mejor yo. Eres tú, sí. Este, y no es porque, la cuestión fue que me tocó aprender que no es porque se trata de llevarse por el medio de esa persona. Porque esa persona puede ser tu compañero de trabajo. A lo mejor se trata de hacer mejor a esa persona y decirle, Mira, yo soy tan arrecho que trabaje contigo. Y lo hicimos los dos, y al final me quisiste porque soy demasiado bueno. Pero la tristeza en mí no me sirve, la tristeza a mí me desactiva. Este, uh -huh. Yo creo que yo dejé, yo me separé de la depresión crónica, uh, como la viví hace escasos cinco años, cinco, eh, seis años, eso es cuando tenía 30 años. Este, y cada vez que yo siento que voy a entrar en depresión, como en ese momento, huyo por la derecha. Hay alguna, si hay una persona que me hace sentir. Eso es algo que aprendí de mi abuela. Yo, mandé mandar a la, yo aprendí a mandar a la gente la mierda rapidito. Y no me importa. En el momento en el que me siento incómodo, eso nunca ha sido un problema en mi caso en particular. Y en situaciones donde la, la, me empieza a deprimir, la idea es moverme. Ahora, la rabia, yo me mandé cuando la situación me genera incluso estrés, yo creo que eso aplica a todos los venezolanos que no. Eso fue una cosa que pasó en París, la gente, hubo literalmente un momento en el que quien era mi jefe, o sea quien era mi supervisor, que era sencillamente el, el director de arte del juego que estábamos haciendo, me preguntó cómo manejas el estrés, porque tú pareces que no estás afectado, y yo le dije mira, yo estaba en mi universidad, un día estaba estudiando y se prendió un peo afuera y yo plan, tomé bombas lacrimógenas mientras estaba en la biblioteca Alfonso Gamero que es la de, la de la central de la facultad de ciencia y era o me voy y dejo de, de, de llorar por las bombas o no estudio y rapo y no tenía opciones. En ese sentido creo que cuál es el vehículo que no es que te hace mejor persona porque no es como que hay una meta, pero que te mueve a hacer cosas quizás, que te saca de la inercia que es la depresión. Definitivamente el vehículo es distinto y yo creo que para eh, el entendimiento global es que eh, es la alegría o es la tristeza la que te mueve y tendemos a, a menospreciar la rabia como combustible cuando literalmente es como, el, como cuando el, el documental de The Last Dance, The Last Dance de Michael Jordan Él hizo todo porque estaba recho y todo se lo tomó personal <risa> eh, eh, eh, el tema de, de la rabia y del miedo que es como la contraposición de la rabia este, como motores, porque en efecto son, como dijiste, eh, son herramientas evolutivas. ¿no? O sea, uno no es que tiene rabia o tiene miedo o cualquier otra emoción por tenerla. O sea, eso tiene un valor específico en términos de cuáles son las señales que tu cerebro te está mandando para que tomes ciertas acciones. ¿no? Y, y, y creo que algo pasó en el camino. Yo creo que fue culpa de Carlos Fraga, en todo caso. yo eh, eh, creo que Carlos eh, Fraga... Yo lo usan como, hay otros, pero Carlos Fraga fue una de las primeras personas que yo le escuché decir, tu rabia es válida yo sé que Carlos Fraga es como el punching bag por, por razones ya, obvias no, que es no, la... es un excelente chiste, pero tienes razón en efecto así evolucionó, yo sé que él leía Orozco por al principio, pero después como que se hizo serio y, y yo no sé qué le pasó con él pero hubo un momento en que era como una, una, una conversación un tanto más ¿Qué será de la vida de Carlos Fraga? Carlos se tomó la pregunta en Twitter. ¿Qué será de la vida de Carlos Fraga? Pero, más allá del chiste, una de las primeras personas que yo recuerdo de esa época, que yo le escuché literalmente, mira, sentir rabia no está mal, fue a Carlos Fraga. Y yo me estoy dando cuenta que como que se lo tengo que agradecer, porque fue una, fue una figura pública, no fue como que lo dijo, que fue un, un, un, un drogadito, uno de los... De los, de los fumones con los que yo me voy a pasar en la central, yo creo que lo dijo en, en, en Benevisión, una cosa así. Eh, o sea, que Oye, no fue el único son... que lo habría escuchado. A me paré la menor bola, vale, pero el efecto, no, sí, yo lo escuché. Y además no fue la única vez que lo dijo, o sea, había cosas de pista eh, Y es reivindicación, no del odio como herramienta destructiva, porque incluso ese, es que ese es el punto, que el cliché de que, que destruir algo es necesariamente algo malo va a llegar un punto en que yo no, sé cuál, yo no sé cuál es la respuesta pero va a llegar un punto en que mira, la Venezuela que nos va a tocar en algún punto en algún momento quizás todos estaremos muertos pero toda esa generación que le va a tocar reconstruir Venezuela, no, de no Creo que este, probablemente esa generación va a tener que destruir la Venezuela que existe sí. en algún punto así que no es como que en sí mismo tienes que darle un valor mm -hmm un valor moral a la acción o el sentimiento que estás tomando y yo estoy acá en defensa de en general de sentir odio de estar consciente de él de saber cómo canalizarlo a algo que en el ver mínimo de la manera de, como, como cosa mínima que debemos lograr es no dañi que no sea dañino para otra persona uh -huh. eh, ni para la misma ojalá como, <risas> exacto pero al menos el ver mínimo es que si estás en un proceso de depresivo, que también está, porque lo presencié, no me, no me pasó a mí exactamente, yo creo que yo como por, por ansiedad y termina siendo destructivo, pero no puedo juzgar a alguien que se está cortando las venas, porque uh -huh. esa persona está enferma. Entonces, el ver mínimo que le puedo pedir no es no te hagas daño tú, porque yo sé que eso es difícil, pero no vayas a cortarle la vena a esa persona por lo menos. Este, eso es eh, el asunto que, que quisiera dejar clarísimo en general me encanta ese lugar, me encanta ese lugar como, para, como para terminar es, es un gran cierre julia. no, no, Sí, es, definitivamente y esta conversación eh, como bien señalabas hace un rato, yo no sé cuánto tiempo pasó yo la tuve hace muchísimo tiempo y yo comenté hace un par de semanas en Twitter cuando creo que con todo este asunto de Maradona es que yo estoy viendo como algo positivo que la gente hable de la, desde la rachera mire, sano, que sientas odio, o sea no que Chávez se merece que lo odie hay gente que se merece que la insulten, punto. No, que no deberías, en las discusiones no deberías insultar, hay gente que se ganó un insulto. Y no todo lo Pero también, también no bienes. todo es una conversación. ¿En qué sentido? En que de repente tú estás hablando con alguien y este es como, no, pero es que eso que estoy diciendo no es un argumento, pero es que de repente yo no quiero argumentar, de repente yo lo que quiero es insultarte. Exacto, yo lo que quiero es insultarte porque te lo mereces. O sea, eh, podría nombrar un montón de chavistas que, que a estas alturas no vale la pena tener una discusión, porque es fanatismo, y yo lo que voy a... no, regreso a decir que no todo el mundo tiene derecho automático a que tú tengas una discusión con ellos, ¿sabes? O sea, eso requiere una sí. energía que a mí no me da gana, pues, o sea, tienes que ser una persona en la que para, para empezar yo lo respete intelectualmente, y que yo sienta que está eh, jugando limpiamente intelectualmente, porque si no, ¿cuál es el punto? ¿no? no todo no todo, no todo, todo es una discusión hay cosas que son una pelea hay, hay, cosas cosas que no son hay cosas que son un brownie como ese. o sea, no todo es una discusión no me vas a venir a decir a mí que yo no puedo usar mi Twitter para insultar a Chávez cada vez que me dé la gana o a, a José Vicente que supuestamente está muriendo mira, a mí no me molesta si el pagan por fin o sea, se ha tardado pues. si, si cuelga las alpargatas porque el, Mira, él es responsable de esto. Yo estoy mandándole plata a mi mamá en vez de, desde acá, por las cuestiones ideológicas que él hizo. Lo mínimo que, el mínimo trozo de justicia que puedo tener, porque él se va a morir sin pagar por su culpa, es mentarle la madre. Y ya. Ah, mi, mi mamá cumple años el lunes y yo no voy a estar con ella. Y eso, le, les voy a tener ranchera toda mi vida. La, es una ranchera que la voy a cultivar, pero es que le voy a echar agua, la voy a podar. Le voy a hacer cariñito, le voy a poner que lleve sol, que crezca. Porque es así, ¿sí? Entonces, o sea, eso no no todo, de nuevo, no todo es conversación, pero no todo, todo merece perdón. O sea, esa cuestión que de perdón es una más... cuestión demasiado personal, como para yo, ay, tienes que perdonar a alguien. No, no tengo, puedo, pero no, no tengo, Oblígame. Lo que no puedo hacer es mandarlo a matar o algo así, pues, pero perdonarlo ¿Puedo? es algo... Puedo, puedo, no debo. Exacto. El lenguaje, el lenguaje es una cosa que no tiene que tener precisión con el lenguaje, Julián. Yo puedo, Exacto. poder puedo, Yo no debo, y eso va a tener consecuencias posiblemente, o sea, pues me hagan meter presa, bueno, poder puedo, puedo. puedo, puedo. Si tengo un no puedo. Definitivamente ese es el punto. Y si esta conversación hay dos o tres personas que la escuchan, que es más o menos el, el, el mi audiencia en Twitter, eh, que les sirva para poder trabajar encaminar cualquiera sea su proceso de terapia yo sé que la terapia es cara eh, yo sé que eh, eh, eh, no todo el mundo lamentablemente puede tener pero que sirve para buscar los recursos libros, eh, conversaciones, grupos y que empiecen su camino con lo que siente. Porque creo que eso es profundamente importante y si no pues por lo menos se hayan reído las cuatro veces que dijimos unas barbaridades porque también Oh, también también sirve, pues. Sí, esto sirve, que se rían. Voy a, voy a asumir que se están rindiendo con mí, con nosotros, en vez de, de uno. A mí no me importa si se ríen de mí, la verdad. En estas alturas de la vida, ya que tanto. Para ver, honestamente, a mí, yo, yo. este Te voy a dejar en paz, Julián, porque me dijiste hace hora y 20 minutos que, que, que, que moviera ese culo, que empezara a grabar. Y tú ya no que que hacer. Este, pero, once, pero yo no dije nada de esto, es, como no de... estaba implícito no me dijo como bien el culo pero estaba implícito Está, estaba ahí como no era literal en todo caso este pero ha sido un gusto hablar contigo Julián muchas gracias por dedicarme este rato de a tu, a tu vida no gracias por mantenerme a flote en el trabajo o sea esta conversación yo estoy disfrutando hablar con conocer los británicos pero es un choque eh, y hablar con alguien que entiende el acento, que, no, que entiende que no le están gritando porque hiciste una inflexión, es, deja de ser extenuante. Es como que, ah, me puedo calmar. Eh, porque si lo tengo que aclarar, lo tengo que aclarar una sola vez. Mira, yo soy de Puerto La Cruz. Y la gente <risa> entiende. Eh, pues, muchísimas gracias por la invitación, con este, eh, la verdad, por, por, tener que, por tenerme en cuenta. <risa> A, a ti, gracias. Y a quien sea que haya escuchado esto en algún momento cuando se publique, este, gracias también por, por, por aguantarnos este rato, más de una hora, y por soportar mi acento chileno extraño. Este, eso. Bye. Sí. ¿Ah, ya puedo cerrar la otra ventana? cerrar la otra ventana? cerrar la otra ventana? cerrar la otra ventana? cerrar la otra ventana? Mujer a la otra ventana, mujer a la otra ventana.